Tú eres mi Dios, tú eres mi Rey, tú eres mi Padre Redentor. Yo soy mi proveedor, tienes la llave de mi corazón, siempre en ti confiaré, siempre a ti te amaré, tú eres mi Dios. Tú eres mi rey, tú eres mi padre de dentro. Mira, yo soy mi proveedor. Tienes la llave de mi corazón. so ¡Oh!